...y Junior, el guardia, los cuales se encuentran detenidos en la cárcel preventiva La Concepción de la Vega. En cuanto a los prevenidos, se encuentran en esta para los fines de ley correspondiente. por esas acusaciones en su contra, ¿qué pueden decirlo de esa eh ¿Y usted, mi amor? ¿Por qué la involucran? ¿Por qué la involucran, Junior, aquí, Junior? ¿Por qué la involucran, mi amor? Yo no tengo que ver con quién. ¿Pero por qué la involucran, entonces? ¿Eh? Se dice claro, que opera eh. que hacía los contactos para no, en no. la pintura. ¿De dónde sucede, amor? la, la vega. vega. ¿De dónde? De la Vega. La, ¿De la Vega? ¿Pero por qué entonces la involucra? Dígame. ¿Eh? <risa> ¿Usted conoce a las demás personas que están referidas?